Tengo el dinero okay. para comprarme un auto y voy a un lugar seguro. Exacto, de eso se Ir a un se trata. lugar seguro. Entonces yo estoy recibiendo ayuda y asesoramiento. Por y qué favor. mejor que recibirlo a Diego Toledo Puente de Finance Group, que nos va a contar a ver cómo podemos llegar rápido a algún lugar de manera segura sí. también. Diego, bienvenido, buen día. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Bien, acá estamos arrancando la jornada de jueves y pensando justamente en esto que tiene que ver con comprar un vehículo, ya sea usado o cero kilómetro, en un lugar seguro, que realmente tengamos todas las posibilidades de poder hacerlo, eh, tanto en, en efectivo o en financiación, ahí están Finans Group trabajando con mucha gente. Así es, Carlos, como te decía, eh, como hablábamos la vez pasada, los que están pensando en acceder a comprar un vehículo, eh, a comprar su primer vehículo, su primer auto, así no sea cero kilómetro, tenemos usados también para ofrecerle y quieran acceder a un vehículo, lo pueden hacer de la mano de Finans Group. Sí, en, un, en un sistema que tiene que es muy fácil, sin sorteo, sin licitación, con mínimos requisitos, ¿sí? no se lo va a pedir al cliente sí, en caso de que no tenga recibo el sueldo, en caso de que esté afectado en el veraz, ¿sí? no se lo va a pedir adelante tampoco al momento de la financiación, que es un dato no menor, por ahí los garantes son una traba, como siempre digo, entonces este, lo que sí te va a pedir la empresa es que vos puedas pactar tu cuota fija que parte de tu cuota a acorde a tu presupuesto mensual, a acorde a la economía familiar, que eso está bueno. este, Te va a respaldar un contrato de por medio, obviamente, que las cuotas van a quedar fijas y en pesos. este, Y de ahí vos vas a elegir el modelo, el auto, sin sorteos, sin licitaciones, sin tantas vueltas, ¿no? Uh -huh. Que es eso a veces lo que empaña un poco el fondo, ¿no? Porque si, bueno le ¿Tenés la, la, la posibilidad de tener un, un auto eh, usado o cero kilómetros? Con todas las posibilidades, y uno dice, che, no, pero te piden, eh, garante, eh, la partida de nacimiento tuya y la de toda tu familia, sí. la la escritura. Y dices, pero sí. ¿Todo esto me piden para sí, sacar sí. un auto? tal cual sí bueno son son varias varias varias cosas que uno necesita para para poder estar apto para poder retirarlo sí entonces pero bueno hoy en día la empresa tiene más de más de cuatro sucursales así que bueno está creciendo ampliamente es una empresa muy segura que te cuenta con taller propio eh, entonces los clientes se pueden acercar a consultar. Y bueno, estamos brindando con mínimos requisitos las entregas Así que bueno, es para aprovecharlo Hay bonificaciones ahora en enero también este, Así que se pueden acercar los que estén interesados Yo voy a pasar un numerito de teléfono Dale. Para que para que dejen un mensaje de texto, una llamada perdida un WhatsApp Y nosotros nos vamos a estar comunicando a la brevedad El número de teléfono es 3813-024-158 Te lo repito nuevamente 3813-024-158, ahí dejan sus consultas sí y eh, nosotros nos vamos a estar, a, eh, como te decía, comunicando a la verdad con algunos de los chicos, ahí los asesores también, para que puedan asesorarlo sin compromiso alguno, este también y, y comentarle a la gente cómo es el sistema de trabajo que, que te decía para que puedan adjudicar su vehículo. Bien, bien, esto está bueno aclararlo. Yo decía de todo lo que te piden en otros lugares, digo acá, es mucho más sencillo, ustedes son más claros, digo la gente no pierde tiempo y pueden acceder a su vehículo y empezar a cumplir sueños, ya sea para trabajar, ya sea para la familia, tener esas posibilidades, ustedes ahí están trabajando para que todos puedan lograrlo. Exactamente, exactamente así es. Así que, este, bueno, te voy a pasar también la dirección de las sucursales para lo que si sí quieran llegar. este Catamarca 50 es nuestra casa central en San Miguel de Tucumán, eh, las ERA 143 y para todos los que están en el sur de la provincia, en Concepción, tenemos nuestra sucursal. Eh, Padre Juan Gorena 1241 es la dirección para que se puedan llegar también por ahí, hagan su consulta, se solo sin compromiso. Este, nosotros estamos a disposición para planificar, digamos, este, y, y asesorar al cliente. Diego, ¿hoy hay alguna entrega? ¿Algún vecino de, de Tucumán llega a concretar? el sueño del auto a veces no cero kilómetro pero sí bueno. ir actualizando el modelo hoy tenemos dos entregas uno se va para la llamada y otro se va para Buluyac un capital este así que bueno eh, tenemos un, un día bastante lindo también el día de hoy y mañana vamos a continuar con las entregas así que bueno una semana eh, bastante bastante linda para para todos los clientes que bueno que nos vienen diciendo día a día Qué Está bueno. bueno también porque por ahí eh, hay clientes nuevos que vienen de la radio, de lo que sea, y están viendo las entregas que se van haciendo en vivo, así que también me entusiasma al cliente también a, a poder dar el paso para concretarlo. Sí, sí, empezar a avanzar, digo, nunca vas a eh, poder tener un auto si no avanzás, ¿no? Si no pones primera. Exactamente. mientras Exactamente, <risa> hay que tomar la decisión rápido. Claro, claro, tomar la decisión, poner primera, segunda y avancemos juntos en este camino. Total es es tener un auto y disfrutar de, de, de, de la vida La vida pasa muy rápido ¿Qué vas a tener en un auto? ¿Cuánto vas a esperar para tener tu auto? Pero pará, porque ahora no es tan primera segundo Podés poner la D Es verdad, ponés automático. ¿En alguno ponés automático y salís Ana, eh, qué, qué, lindo. qué lindo es ese olor a nuevo, viste Cuando entras al auto, el otro día y fui a finas gru Entré a uno y dije ¿Me no puedo y, llevar el olor? Y cerré la puerta y me, el chico que vende, <risa> que vende me decía Ya está, bajate estamos cerrando, eh hace, hace dos horas que estás dentro <risa> del auto es muy, muy rico muy, muy me quiero rico. quedar acá, es digo me, me quiero quedar a vivir, tiene música hay aire acondicionado Ay, <ríe> es no, hermoso no, este no, auto, pasa no, eso es. te enamorás del auto así es, chicos, así es así que bueno, eh, a todos los que como te voy a pasar el numerito una vez más sí. para que eh, se comuniquen eh, 3813 24 158. que ya pueden comenzar a llamar y nosotros nos vamos a estar comunicando en el transcurso del día. Perfecto, perfecto. Diego, te agradecemos el contacto como siempre y te deseamos una buena jornada. Igualmente para usted y para todos los que están del otro lado ahí escuchando la live.